Una remake que nadie pidió, otra remake que nadie pidió y una secuela que mucha gente pidió pero igual se decepcionaron. Este año hubo muchas películas buenas pero también muchas malas. Así que sin un orden en particular estas son para mí las tres peores películas del 2021. Empiezo. Alguien como él Esta es la historia de Paige Una chica común y corriente que es una influencer de maquillaje muy popular Pero es una mentirosa porque finge que tiene un auto que no tiene Y finge que vive en una casa que tampoco tiene Lo que sí tiene Es un novio tan popular como ella Jordan, que es cantante La cosa es que una tarde Jordan está grabando su videoclip Y Paige lo va a sorprender con una factura Y le dice a su amiga que haga un vivo de Instagram para transmitir el momento Pero, pero, pero Jordan Jordan, Jordan. ¿Agen? ¿Agen? Todavía ni me la creo lo que estoy viendo Terrible Terrible todo Pobre Paige Paige queda como una cornuda frente a todo el mundo lo que hace que pierda muchísimos seguidores uh, yeah, sure. No, no tiene sentido nadie perdería seguidores por eso al contrario sumaría porque todos van a querer ir a ver cómo sigue el escándalo como pasó con Wanda y Carrie y la China Pero bueno en esta película pasan cosas raras con las redes como en esta parte donde se ve que el celular está apagado pero ella ni bien lo agarra empieza a transmitir en vivo en Instagram Está raro pero no tan raro como el doblaje, porque a Netflix se le ocurrió la brillante idea de ponerle doblaje argentino Y es lo mejor de la película ¿Qué carajo estás haciendo? Me parece que me reequivoqué. Ella, te banco a muerte Boludo Posta Es un bajón lo que te pasó Me re gusta esta mina Sí, mamá, era copada ¿Aniston te dejó, bro? Qué bajón, bro Sí, bro Mala mía, bro <risa> Porro <risa> ah, Ya fue ah, Loco, ya fue Oh, no, puta madre Empanadas Cuestión que Paige está re mal No solo porque le acabó el novio No solo porque perdió seguidores Sino porque además perdió sus sponsors Oh, puta madre Y recuerda que Jordan antes de ser novio de Paige Era un boludo Fue ella la que lo volvió popular Entonces apuesta con su mejor amiga A que puede volver popular a cualquier chico de la escuela Está perfecto, justificado todo el... Entonces eligen al más raro de todos Cameron es un desastre Raro, creído, antisocial ¿Vos? Eres Cameron, un renegado que cree que son todos unos boludos menos él Vos sos un... ¿La fuente de la verdad en un mundo de mierda? Sí Nada. Un boludo. Y además tiene la filosofía de que el dinero no sirve para nada. No necesita mucha plata para sobrevivir, para viajar por todo el mundo, sacar muchas fotos. No, Pete este pibe muy pelotudo, lo no, no, no, no. Y sí, se necesita bastante plata para viajar por el mundo, hippie de mierda. La cosa es que page se acerca a él para convertirlo poco a poco en el más popular de la escuela. Lo que no saben es que se van a terminar enamorando Está tan bien pensada la historia Una tarde se tiran mierda de caballo Otra tarde cantan en un karaoke Otra tarde le sacan fotos extraños Otra tarde andan a caballo Y una noche ahora una fiesta con temática de los años 20 Porque acá los adolescentes son fanáticos de los años 20 Que es todo lo contrario a la vida real, claro que sí Y después de eso viene la escena típica de estas películas El cambio de look para que Cameron pase de ser un renegado a un papucho Hola, mi Necesito la necesito la cuestión que los dos se enamoran y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal Porque Paige se entera que la que organizó todo el escándalo de ella enterándose en vivo de lo cornuda que es Fue su mejor amiga No amiga. Y esta mina para demostrar que es la más forra entre las forras le cuenta todo todo lo de la apuesta a Cameron fue Pará, antes, Para para para soy me... una apuesta no, no soy una puta apuesta Oh, puta madre. Vayanse a la mierda. Y acá se pudre la momia mal, mal. Al final, Chuavechito tenía razón. Las mentiras. Chuavechito, Chuavechito. Siempre termina mal. Finalmente llega el clímax de la película, el mismo clima de todas estas películas de mierda. El baile de graduación. Ahí el que hace el conductor de la fiesta es el Scream, el que se ríe como un pelotudo. <risa> que también actuó en la película original, porque Alguien como él es una remake de Alguien como tú de 1999, que trata de lo mismo, pero el que hace la puesta es el chabón y la postada es la mina. Y la mina protagonista en la película original es la madre de la protagonista en la remake. Datazo cinéfilo. La cosa es que en la fiesta de graduación Page se da cuenta que está mal ser una mentirosa y promete no mentir más, y parecía que se iba a volver solo a la casa, pero, pero, pero, Cameron llega a caballo. Llega a demostrarnos que no importa que tu novia te haya usado para hacer una apuesta Lo más importante es el amor El amor es de lo sexual Siguiente película Ah no, para Antes el momento en el que te pido que te suscribas Este momento de mierda Así que si estás viendo esto Pero una suscribida al canal Y una me gusteada Y una compartida Y una retuiteada Y una reseguida Y seguime en Twitter que tengo Twitter Y en Instagram que tengo Instagram Ahora sí Siguiente película Home Sweet Home Alone Si hay algo que no necesitaba el mundo Era una pandemia y una remake de mi pobre Angelito Pero tuvimos las dos cosas si no saben qué carajo es mi pobre angelito, les dejo un video ahí arriba. Vamos con la remake. Esta es la historia de Max. Un niñato común y corriente que vive en la casa con toda, pero toda la familia y una noche está tan, pero tan hinchado las pelotas de tenerlos todos ahí que desea estar solo en casa. Max, por favor! ¡No eres la única persona en esta casa, darling. I I was. Entonces se va a ver televisión en el auto y se queda dormido ahí. la cagada es que justo a la mañana siguiente la familia viajaba a Japón a pasar la Navidad y la cagada más cagada es que por error de la aerolínea la familia quedó dividida en dos aviones. A with you, Entonces la cagada más cagada madre de todas las cagadas es que la familia se va y Max se queda ahí solo en casa. Por otro lado, tenemos la historia de Jeff y Pam y si a ella le ven cara conocida es porque vieron de Office. Es Erin. Pero bueno, la cosa es que ellos por problemas económicos tienen que vender la casa y no quieren vender la casa porque quieren mucho su casa. Y se estarán preguntando ustedes ¿Cómo carajo se unen las historias? No. Bueno, una tarde Pam y Jeff tienen la casa abierta para que posibles compradores entren a verla. Max entra porque se estaba meando y medio que se pelea con Jeff porque Jeff es un grandote boludo que se pelea con los nenes. Entonces, en venganza, Max se roba una de sus muñecas de colección. Y se Estarán preguntando qué carajo tiene que ver esto con mi pobre angelito. No, no. Bueno, resulta que Jeff descubre que sus muñecas valen bocha de guita y que con esa guita pueden quedarse con la casa, porque recuerden, ellos quieren mucho su casa. Entonces va lo de Max a buscar la muñeca robada y se desayuna con que la familia no está. Entonces se meten de forma ilegal y dicen algo en voz alta que confunde al pequeño Max. All we have to do is find that ugly little boy ellos están hablando del muñeco, pero Max cree que están hablando de él, tremenda confusión todo se hubiese solucionado hablando, pero la película se esfuerza mucho para que eso no pase, así como también se esfuerza mucho para darle coherencia a esta historia estando en el 2021, tranquilamente la madre en Japón podría llamar por teléfono al hijo pero justo no hay internet, pero justo el nene no tiene celular, pero justo en la casa no tienen teléfono fijo y justo no conocen a los vecinos porque se acaban de mudar ¡Qué ¡Sí, justo! Ah bueno, eso es ridículo, o sea... Y todo esto sin contar que un avión no despegaría sin avisar 20 veces por artoparlantes que falta un pasajero. Y más siendo menor, le avisarían a los padres. Pero bueno, todo esto se da para que la historia funcione. No sé lo más rescatable que tiene esta película es que transcurre en el mismo universo que el original. Y esto lo sabemos porque aparece él. <tose> ¿Quién? Él es más el hermano más grande de Kevin, que ahora trabaja de policía y en un momento menciona lo que le pasó a su hermano años atrás. Cuando era was kid, my family went on vacation. We forgot my little brother Kevin twice. Así que no descarto una secuela donde vuelvan a aparecer todos los personajes de la película anterior. Eso está buenísimo. Para protegerse, el pequeño Max arma una serie de trampas y cuando Jeff y Pan entran, caen en todas. Hay dos que me parecen sumamente peligrosas. Cuando le dispara a Dardos. O sea, si le llegaba a dar en los ojos, la podría haber dejado ciega. Y cuando Max tira a pesas con la máquina de correr. Eso la pudo haber matado. Max pudo haber terminado traumado de por vida en una institución de menores. Por suerte no pasó. It's a Pero no hay arma más poderosa que la palabra. Porque cuando finalmente pueden conversar, se arregla todo. What doll? The one you stole from our house, the boy with the bad face, the ugly boy. That? I didn't steal that. La concha, Max no se había robado nada, todo fue una confusión bien confusa Si hubiesen charlado antes, esto no hubiese pasado Por suerte terminó todo bien Me Uff, casi se mueren los tres, tremendo plot twist hubiese sido ese Bueno, zafaron, por suerte terminó todo bien A reasonable explanation. Oh, puta madre. Ah, sí, la casa está hecha re mil verga. Afortunadamente, esto es Londres y nadie piensa mal de nadie. A la mamá de Max no le resultó para nada raro que dos vecinos se hayan metido a robar a la casa y le hayan destrozado todo. Al contrario, le cae re bien. Okay, <risa> y el otro día cenan todos juntos, re contentos y re felices. Qué lindo el espíritu navideño. Oh. Última película. Venom. Hijo de mil Puta. Previously, en el universo de Venom, unos mocos negros llegaron a la Tierra con el objetivo de invadirla. Uno de estos mocos se metió en el cuerpo de Tom Hardy y gracias a Tom Hardy el moco aprendió que hay que ser bueno, nunca malo. Y así defendió la tierra de los mocos malos y se quedó viviendo en el cuerpo de Tom Hardy. Pero la historia sigue. Tom Hardy y Venom siguen viviendo juntos y protagonizando la comedia de parejas disparejas más divertida del cine. Responsibility. <risa> Tom sigue trabajando de periodista, entonces va a hacerle una entrevista a Woody Harrelson, un asesino serial que cayó preso y solo quiere hablar con Tom Hardy. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. ¿Por qué me? <risa> I like you. Cuestión que Woody quiere que Tom publique un poema en el diario para que lo lea esta chica. Quieren saber quién carajos es esta chica. Sí, obvio, obvio. Es la novia de Woody Harrelson y que tiene el poder de gritar muy pero muy fuerte. ¿Y Carnage? ¿Dónde está Carnage? Tranquilos, que ya está por aparecer. Cuestión que cuando Tom Hardy va a visitar a Woody Harrelson, ve varios dibujos en las paredes de su celda, entonces Venom las recuerda, las dibuja con su poder de dibujar y así Tom Hardy descubre dónde están enterrados todos los que mató a Woody Harrelson. Y por eso Woody Harrelson es condenado a muerte, está recaliente, imagínate lo condenaron a muerte y lo muerda Tom Hardy. A todo esto, la convivencia entre Tom y Venom no va bien porque Venom quiere matar gente y Tom Hardy no lo deja, entonces se separan. Y de nos como nunca nos interesó ver en una fiesta. I love you. I love you too. ¿Y Carnage? ¿Dónde está Carnage? Bueno, ahora sí, Carnage, porque la mordida de Tom Hardy hizo que se le pasara un poco el simbionte a Woody Harlenson. Y así, sin mucha más explicación que esa, y a los 40 minutos de película, en una película que dura hora y media, aparece. Suspenso. Aparece él, Carnage. <risa> Y al toque hace una masacre bien masacrada. De la masacrada se va a buscar a la novia, la que grita. Porque sí, Carnage tiene el poder de hackear computadoras. La va a buscar, la encuentra y se van a casar. A todo esto la ex novia de Tom Hardy va a buscar a Venom que está en el cuerpo de una señora. Y después en el cuerpo de la ex lo va a buscar a Tom Hardy. Y así Tom Hardy va a buscar a Carnage. El 80% de esta película es de personajes yendo a buscar a otros personajes. Porque además Carnage sigue enojado con Tom Hardy. Entonces la novia, la chica que grita, va a buscar a la ex de Tom Hardy. Y después va a buscar al novio de la ex de Tom Hardy Y los toma de rehén Todo para que Tom Hardy los vaya a buscar Y también hay un policía que va a buscar a Carnage La cosa es que todos se encuentran en la iglesia Para tener la batallona super final Carnage y la chica que grita contra Venom La ex de Tom Hardy El actual de la ex de Tom Hardy Y el policía momentos destacables de la pelea. Uno, donde el actual de la ex de Tom Hardy, que es un tipo común y corriente, no tiene nada que hacer ahí, se mete en la pelea a tirarle fuego a Carnage. Y otro, donde Carnage se revela ante Woody Harlenson. Oh, ahí, venon y Tom Hardy, que están atrapados abajo de unos escombros, se dan cuenta que solo le pueden ganar a Carnage gracias al amor. Al amor de un hombre con su simbionte. ¡Together we are! ¡The protector! Ah bueno, eso es ridículo, o sea... Y así Venom se morfa Carnage y después se morfa Woody Harrelson Y así, sin haber hecho casi nada, Carnage muere No esperaba nada de esta película y aún así logró decepcionarme ¡Ah! También muere la chica que grita dejando un gran interrogante. ¿Para qué carajo la metieron en la película? Y una cosa más, el policía en un momento queda medio knockout pero le brillan los ojos. Posiblemente se le haya metido un simbionte. La película termina con veron y Tom Hardy amigados, pero prófugos de la justicia y acá viene lo peor de todo. Porque en un momento están en la cama de un hotel y pasa esto. ¿Qué pasó? no, no, no, no, no, no, no. no, no. Cambian de habitación y cuando van a ver la tele están pasando la última escena de Spider-Man 2 cuando develan que Tom Holland es Spider-Man. No justifica mucho ni cómo ni para qué saltaron del un universo, pero, pero deja un poco claro que esta película se hizo solo para justificar la unión de Venom con el universo de Marvel. Lo que significa que capaz que Karnas sigue vivo en ese universo. Lo que significa que capaz que la chica que también sigue viva. Lo que significa que capaz que al policía no se le metió un simbionte. Lo que significa que con esta escena se desestima todo lo que pasó en la película. O sea al pedo la película. Váyanse a la mierda. Estas fueron las tres peores películas del 2021 resumidas y nomás. Aunque la peor, la peor película es otra. Una que se filmó en 1984, pero se estrenó recién ahora. Por eso le voy a dedicar un video aparte. ¿Qué? ¿Qué?